Apocalypse. Pasa chavales, bienvenidos un día más al canal. Soy David y hoy os traigo Uncharted 4. Vamos a echar una partida multijugador y vamos a pasarnos bien, vale. Vale chicos, llevo mucho tiempo sin jugar, así que no os prometo nada. Voy a hacer lo mejor que pueda y vamos allá. Vale, por ahí hay alguien. Por ahí hay alguien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por el culo! ¡Oh, mierda! Me han dado a mí también. Vamos a apoyar culos. Hostia, tú casi no la palmamos. Sube, sube. ¿Qué pasa, bro? Te en la puta de oro. Escóndete, escóndete. Gracias, bro. Te hago en la puta. Malo soy Es capaz Uy, aquí hay otro ¿Cómo se hace ahí? ¡A mamarla! ¡A mamarla, cabrones! Tú también, a mamarla todo dos Sube, sube Este, este no lo veo ¿Qué coño me está dando? Vaya un cerdo, ahí por ahí Vaya, hombre ¿Cómo me ha matado? ¿A través de la pared? Oh, no te sigo Cuidado Que te atacan Yo te cubro oh, Tú también quieres, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad? Disculpo Me dejado un regalo mí. Oh, negrita Somos Somos los mejores yo te sigo, eh. Venga, vamos. Dale. Puntos somos invencibles. ¡Oh! ¡Cómo se ponen de culos Se ponen de culo porque les gusta cómo se si ya he eh. ¿Dónde estás, Kakaroto? ¿Eres Kakaroto? ¡Mierda puta! Cabrón Muere por el culo no. Sube para arriba los enemigos Al carrer Toma cow, Chaval Toma, toma, toma Ya asesinatos por Por el ojete 10, 10 asesinatos anales, chaval oh, oh, Esto es la cabrón Míralo, se ponen del culo, mira Oh tu culito baby Mira, se me ha escapado oh, La anterior así más o menos de prueba Lleva mucho tiempo sin jugarla Nos elegimos exactamente la misma arma me elegí a aquí al chulo este A ver qué nos cuenta Vamos al lío Déjame. Oh, ahí está. Ahí están los subways. Uno menos. Ha sido con mi ayuda. Hay un cabrón ahí arriba. Sómate, sómate. Es huevo. Remado, arriba tú. Pero ahí está. Oye, deja a mi compañero. Vamos oh, racha. ¿Dónde estáis, cabrones? Yo me escondo, como es que no quiere la cosa so, y salgo yendo un poco. El los es míos Ahí le he dado. Vamos a quedar sin munición, ¿vale? Tenemos que bajar munición de la caja. Con esto hacemos conmigo. La puta me estaba esperando ahí, la izquierda. Ayúdame tú. Me cago Este me metido el gancho por el culo. Mira tú, voy a elegir el bazooka Primero que vea me lo cargo Te he matado Nada para ti ¡Por ti! ¡Por ti! Me cago en la puta, pero como... Esa oh, no. es la cerda tío, la coneja no me gusta el game, el game es muy fuerte 可以, hey,